franco-macorizana y regional, eh, muy pendiente de lo que se está haciendo en la UAS Recinto San Francisco de Macorís, la comunidad universitaria también expectante, eh, pero mejor que lo que hemos iniciado no podía ser, en más de 25 años, así sin, sin mucha Fundamentación: es posible que no se iniciara ningún semestre un 22 de enero. Eh, en durante esta gestión que abordamos el segundo semestre, se ha iniciado el mismo día que se produce la convocatoria, el flujo de estudiantes, de docentes, el, per, el personal administrativo ya se había eh, reintegrado a sus labores, se puede considerar una participación masiva tratándose del primer día, ya quedó atrás algo que durante 48 años eh, permaneció en lo que la sociedad conoce como el CURNE, que era que la primera semana no se impartía docencia. En términos de los retos, eh, estas autoridades que dirigimos este recinto eh, tenemos la obligación de responder a la sociedad en cuanto a lo que prometimos, que garantizaríamos una universidad donde la excelencia, donde la calidad predominaran.